Bueno señores, después de tanta amenaza de, de, por ahí viene el lobo como dicen eh, ya se están cumpliendo los días ya eh, esta semana será crucial para que se someta el proyecto de ley la reforma de la constitución para habilitar a un, a un tercer mandato al presidente Danilo Medina Sánchez ya hoy que estamos a 22 ¿verdad? 22 de julio del año 2019. Esta legislatura termina el 26, <risa> que quiere decir que es la misma semana. El viernes. El viernes termina esta legislatura y que según los leonelistas ya no hay tiempo, no hay espacio para someter No, serio. Lo contrario lo bonita, dicen los... Según, no sé, si, ya no hay, hasta, hasta el viernes no, que te pero, tiene. Sí, pero hay una ley, eh, la ley a faculta al presidente para convocar una nueva. Sí, hasta pero, sí pero, hasta tiene, pero tienen que someterlo el proyecto sí, en, en, esta en, semana. en esta semana. Bueno, entonces ahí entonces, sí puede el presidente pues, extender la legislatura sí, una, el, de manera extraordinaria. De manera extraordinaria. Eh, si eso no sucede, seguro eso va, eso va a ser una de las armas que va a utilizar los. No lo vamos a decir presidente porque para presidente no quiere reelegirse, el, es el pueblo sí, y, y, y lo, los seguidores de Danilo. Mañana está convocado el Senado a, para sesionar mañana martes. Eh, lo que continúa las expectativas, eso es ya. Pero, una... pero ya, ya, ya, si, sí, como dicen por ahí, hay que hacerlo. Claro. Si se va a hacer, tiene o que lo hacer lo esta hacen, semana. O lo hace. Sí, exactamente, una de, las, una de las dos. De lo contrario. Podría ser una derrota Ay, No, no, no, el, el, ellos lo van a someter Lo que hay en el, en el corillo en el rubor de, de buscarle un bajadero Buscarle una, una cercanía O no agrietar más la, Lo que es eh, El partido de la liberación dominicana Y sus dos facciones que ahora están eh, Enfrentados eh, Como fuera una batalla como la de Waterloo eh, Es que simplemente Ellos lo que van a someter según lo que se no es oficial, ¿verdad? Nosotros no tenemos datos oficiales, pero lo, ni, ni, ni lo que se va a hablar ahí, pero ahora mismo nadie tiene datos físicos. <risa> nadie, nadie no, todos los días van a someter el proyecto. Pero lo que, se, lo que se rumora es que se va a someter, y eso lo van a ceder, va, va a ceder los leonelistas y los eh, PRMistas, es habilitar, eh, someter al presidente para, para habilitarlo para el 2024, no para el 2020. Eso es, eso es, esa es una de las decisiones un poquito salomónicas que le han buscado al problemista ¿verdad? Porque el problema, uno, uno, dice, uno se oponía al, al asunto de la presión de, del Congreso, la, militar, el, el, el, la ¿Militarización? militarización del Congreso, pero eso, a nivel internacional. Y las opiniones a nivel de los, de los gobiernos y, lo, y, la, y el mundo lo ha ayudado mucho a los lionelistas ¿Tú sabías eso? Le ha montado una presión al, al gobierno que, aún porque sabiendo. Hasta cierto punto sí, ha bajado la guardia. Claro, los, hasta cierto punto. A los reeleccionistas. Claro que sí. tú sabes, y es verdad que tienen los, los recursos para someter. ¿Por qué lo van a someter? Sí. Lo que pasa es que Mira, ahora, si lo someten bajo esa presión. Eh, se, va, se van a ver como los valos de la película ¿no sí, lo único que, que pueden hacer y que pueden exhibir los antirreeleccionistas es eso esa presión claro esa presión desde fuera porque es adentro se toman las decisiones sea, no, porque no. nada pero espérate que tú, tú montes esa presión es porque tú sabes que de adentro tú no estás seguro claro sí, tú pues, no estás seguro porque dicen lo, no es tan seguro no, lo, no es tan completo no dan los votos pero entonces si no dan los votos lo dan los no, digo yo Dicen los, los antireleccionistas que los votos no dan, Entonces, ¿cuál es la preocupación si los sí, votos no si dan? La, la, la preocupación, si la preocupación sabes, es que saben que papeleta no eh, tomen menudo pues, y, sí. y marocotas se han Correcto. El... Y ayer, ayer dio a conocer una, una información que, que yo digo no sorprende a nadie, pero también impacta, y es lo de tu amigo Amarante Varejo que eh, dijo sí. que está de acuerdo Demasiado. con la reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina Sánchez sí. y que en su momento dice, dice Amarante Vare que el, el partido le va a cobrar a Leonel esas acciones eh, que él está llevando a cabo en este momento entonces, entonces cobra mucha fuerza lo que ha dicho Antiguo así en varias ocasiones que los mismos PLDistas, aunque si Lionel es el candidato, van a hacer todo lo posible para que, para que Lionel no sea el presidente. Eso es lo que pare, aparentemente están montados los tres, los 22 del comité político que que fue, hicieron una reunión con, con, con Párez Pérez. ¿Por qué hay que decir, señor? Entonces, eh, mira... Tú ves, tú ves como, como lo que ha, ha dicho Antigua, se ha ido... Se ha ido, ha ido concreta, cayendo, ido sí. Claro, que yo estoy esperando que llegue el final para entonces pero, yo a ver, hay que darle que... la razón Antigua. Sí, sí, pero sí. que decirle a Amarante Baré que hay que saber hacer esas negociaciones con el que va a ganar si no va, si no va a ser Leonel. Porque recuerde, ahí sabes, en el Senado dijo una senadora que, pudiera... que, si, que si Danilo no gana va a caer preso todos. No así que dijo. Tú sabes que pudiera, Vamos a caer ¿tú sabes que pudiera ser. yo. Una, una, una, una estrategia de Amarante parece serio. Podría ser una estrategia bueno, que no. Y es de que si él ahora, sabe, eh, se inclina eh, a favor de la reelección y el presidente eh, no va. No va. Él, el, el, digo yo, él pudiera entender. Que, porque se, que la persona por quien se pudiese decidir el presidente en caso de él no ir fuera él y eso sabe el que no sí, va no, a ser no, así. Sea imposible o sea, que también. si es, eso es como estrategia que lo está haciendo no creo que es una estrategia que pueda darle resultados y hay que decirse eso también que los únicos dos candidatos que se han mantenido eh, firme con, con, con, su su proyecto, con su proyecto, que es haciendo, Domínguez, eh, Berito, Domínguez y Brito y el de la educación, y, sí, eh, Navarro, eh, Navarro Son los únicos sí, dos sí, candidatos André que han mantenido política, firme, política ahí, firme todo, en su en sí. su proyecto político. O miras a hacer cambio, y renunció al ministerio. Oye, hay que ser, hay que ser, hay que ser honestos y hay que ver la honestidad del, del, del, de, los, de los políticos. Este señor si sí, si sí, sí, sí. él, él, él nunca lo iban a, a quitar de ahí que Danilo no lo iba a quitar lo, sé, lo primero lo, se, lo segundo es que él sale de una cartera que puede ganar tanto voto como casi como el presidente una cartera dos, con dinero una cartera con voto una cartera eh, con todo y sale de esa cartera para hacer un proyecto sí. limpio de ambos de ambos hay que tomar la misma decisión sí, Domínguez sí. brito sale del ministerio y de Medio Ambiente eh, eh. para para formar claro. su proyecto político y también Navarro. Ahora lo que estamos resaltando de estos dos precandidatos es que se han mantenido firme en su proyecto. lo de malante va allá al mar. Sí, sí. Bueno, no, no, no, no. porque, porque de hecho, de hecho, él se ha convertido en un contestatario sí, de, sí, sí, en sí, contra de, de ha sido la acción de, de Leonel Fernández. uno de los más eh, eh, eh, lo ha enfrentado, ha a Le Leonel Fernández a eh. a y que una cosa nos no no, no hace por entender fácil que si Leonel es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, como dice Antigua, parece que no va a ser el presidente. Porque las mismas personas que están montadas en el tren gubernamental, se le van a hacer la vida imposible, y eso lo, históricamente lo hemos visto. Cuando eso sucede, es que no es presidente el candidato. En el caso, miren, es del mismo Danilo, acuérdense de, de, de Peinado... Eh, tenemos varios la historia está llena de, de, de eh, todos todo los pronósticos que ha hecho antiguo aquí se en este espacio, se, se están dando ahora bien ni danilo ni leonel la pregunta mía es quién va a ser que es donde yo eh, espero que se desencadene para sí, pero, entonces darle o no la razón a ramón antiguo claro, pero, pero, pero si si él si ellos no hacen una negociación clara con el que si Leónel es el candidato Y no Leónel no es el presidente Y es el presidente la, la, la Se convierte en presidente en una segunda vuelta la, la oposición Ellos están seguros que la oposición No va a haber una persecución De lo que sí podemos estar seguros ¿Eh? Sergio Antonio Romero Pérez y amigos televidentes Es que si no hay Un acuerdo real sí. Sincero, honesto Entre Leonel Fernández Reina Y Danilo Medina Sánchez Vamos a tener un PLD en la oposición porque ambos se niente. necesitan para que el PLD se pueda mantener en el poder y esa situación, como dice Sergio de que Voy lleguen a, una, una, que hay, a, una, a un acuerdo que tiene que está bien. todos los días más lejos así que vamos a una pausa y al regreso seguimos con los comentarios en el día de hoy aquí en este su contacto diario no le cambio y que en breve regresamos